Hola, iniciamos un nuevo módulo dentro del curso de presentaciones eficaces. En este módulo os vamos a proponer algunas actuaciones sobre el control de vuestra propia persona de cara a mejorar la capacidad de transmisión de vuestro mensaje hacia la audiencia. Hasta ahora ya tenéis vuestra presentación perfectamente diseñada ya habéis identificado el propósito de la audiencia, el propósito del mensaje, os habéis diseñado una estructura para ir dosificando la información, tenéis vuestro discurso perfectamente diseñado y que se adapta a unas diapositivas eh, diseñadas de la mejor manera desde el punto de vista visual. Y ahora nos toca dar un pasito más introducir el valor añadido que tenéis vosotros como oradores a la hora de, de transmitir ese mensaje. Esto lo vamos a intentar ir averiguando eh, conociendo las bases de lo que se esconde detrás del lenguaje no verbal. Este lenguaje no verbal es el que ha permitido hacer un cambio de paradigma en el orador. Desde un orador convencional más estático, más serio, más tradicional, hasta un orador eh, más moderno que hace un uso intensivo de sus propios recursos aportando un nivel de dinamismo a su presentación, a la entrega de su mensaje. Todo esto ha ido evolucionando porque las necesidades de la audiencia son diferentes y ahora necesitamos unos eh, dosis de dinamismo extras para poder eh, seguir los mensajes que otras personas nos están transmitiendo. Gonzalo Álvarez, en su libro El arte de presentar, confronta estos dos estilos. Vamos a dar aquí algunas pautas de sus conclusiones. Frente a un tono serio de negocios perfecto, se propone introducir ciertas dosis de entusiasmo y sentido del humor para dotar de más expresividad a nuestras presentaciones, incorporando una, una varianza en el tono, en el ritmo, una cierta libertad de movimientos, para huir de esa monotonía en los discursos y para dejar de estar escondidos detrás de una mesa, detrás de una tril en actitud de defensa el nuevo orador eh, implica una comunicación con la audiencia más bidireccional, comparte en cierto sentido el escenario con ella y ya se olvida de ese protagonismo y de esa unidireccionalidad desde el estrado hacia el público. Evidentemente esto está más asociado con introducir pautas de movimiento, pautas de dinamismo y con un control más personal de lo que es la presentación huir de la lectura de las transparencias, centrarnos en las transparencias y estar más pendientes de lo que sucede a la audiencia para eh, tenerla atraída hacia el orador. ¿Qué es lo que hace esto? Dotar de cierta humanidad a la persona que presenta y favorecer que se le recuerde a lo largo del tiempo. Todos estos aspectos eh, han sido estudiados y siguen siendo estudiados, ya que es un área de investigación eh, súper rica y motivadora en la actualidad, dentro del campo de la psicología social. Dentro de este campo, el profesor Albert Mejrabian eh, dio los primeros pasos o afianzó los pasos para dar la importancia necesaria al lenguaje no verbal. Este profesor de origen iraní y que actualmente es profesor en mérito de psicología en la Universidad de California en Los Ángeles, en los años 70 y 80 se dedicó a estudiar la coherencia que había entre los mensajes verbales que emitía la gente y su actitud. Y descubrió lo que él denominó silent messages, donde veía que no siempre lo que uno estaba diciendo se correspondía con lo que sentía y eso generaba cierta distracción en la persona que lo estaba recibiendo. De él y de sus estudios vamos a recabar una regla. Una regla que es la regla del 7, 38, 55. En principio puede parecer una regla un poco oscura. porque hay que aprender esos números? Vamos a ver lo que se esconde detrás de cada una de estas cifras. La base es la siguiente: si nuestra capacidad de comunicación de un mensaje a una audiencia es del 100%, Albert Meravian lo que hizo fue cuantificar ese 100% en tres diferentes lotes y analizar la importancia de cada uno. Así, por un lado, tenemos la importancia que tiene el mensaje verbal, es decir, el discurso, las palabras que apoyan a vuestra presentación. Pues la importancia de lo que se dice es únicamente del 7%. Hay que diseñarle bien, pero la capacidad de influencia es únicamente de ese 7%. El siguiente lote es lo que se denomina el aspecto paraverbal de la comunicación. ¿Qué es? Es cómo se dice ese mensaje que también está diseñado. Cómo utilizamos la voz, cómo utilizamos sus matices, cómo la utilizamos para reforzar ese mensaje razonado y consciente que queremos transmitir. Y ya por último, el último aspecto de la comunicación es el control y lo que está transmitiendo nuestro cuerpo a la hora de hablar. Es lo que se conoce como el aspecto corporal. Es lo que cuentan nuestros gestos, nuestras miradas, nuestro movimiento a la hora de transmitir la comunicación. En principio, la cifra que hay aquí abruma un poco. Teneros en, tener en cuenta que es más de la mitad de la capacidad de influencia. Por lo tanto, hay que ser por lo menos conscientes de ello e intentar ir mejorando e ir avanzando hacia lo que... Es reconocido después de estudios lo más óptimo para transmitir. Tenemos un hándicap. Mucho de lo que hay detrás, de lo que cuenta nuestro cuerpo, muchas veces no lo controlamos. Son procedimientos instintivos y muy manipulados por la sensación emocional y nerviosa que tengamos. Entonces, en esto es en lo que dedicaremos este módulo, en trabajar estos aspectos que suman, el 93% de la capacidad de transmisión de nuestro mensaje. Y este lenguaje no verbal lo vamos a estudiar desde la parte del yo, desde la parte del presentador y cómo puede mejorar. Pero también es muy interesante ser consciente de ella para evaluar las sensaciones de los otros, para evaluar el seguimiento que está teniendo la audiencia, Sabéis que nuestro objetivo en este curso es no perder a la audiencia en la travesía. Con lo cual tenemos que estar muy pendientes si están atados por ese cable a nuestro barco o no. Y necesitamos tener un control visual de todos ellos para que, a la mínima que detectemos que están fuera, emplear e introducir nuevos recursos a nuestros discursos para atraerles. Esos nuevos recursos generalmente pasarán por introducir y cambiar matices en nuestro lenguaje no verbal. Entonces, ¿cómo hemos visto esto? Pues hemos visto que necesitamos incorporar y comprar una serie de ingredientes para elaborar una receta final. ¿Cuál es la receta final? Es la de comunicar eficientemente nuestro mensaje a nuestro público. Entonces, para ello, ¿qué podemos comprar y qué podemos procesar? Pues podríamos comprar un poco de voz y cortarla, rebanarla en dif de diferente forma para introducir matices adicionales a nuestro discurso. Podemos controlar nuestra postura una imagen vale más que mil palabras, siempre se ha dicho. Podemos controlar y aderezar todo ello con un poco de mirada por aquí, mirada por allá, y unos gestos y movimientos oportunos que permitan realzar ese sabor de mensaje entregado a los demás. ¿Y qué podemos observar de los otros? Bien hemos dicho que este módulo está centrado en el presentador. ¿De acuerdo? Pero vamos a dar algunas pautas de qué es lo que podemos leer de la audiencia, qué es lo que nos están transmitiendo ellos con su actitud corporal de cara a retomar el rumbo de nuestra presentación. Evidentemente, si detectamos en nuestro público, estudiantes, audiencia comportamientos como los que se muestran en la diapositiva es lo peor que se puede encontrar un orador delante generalmente este tipo de comportamientos eh, denotan que la gente está fuera totalmente del acto que se está realizando y lo que viene a introducir es tensión nerviosa en el orador que a menos que tenga un control emocional Fuerte para poder rebatir y revertir esta actitud, lleva al orador al abismo. Entonces, lo que nos tenemos que hacer es mantener el contacto visual con toda la gente que esté delante de nosotros y, a la mínima que detectemos algún comportamiento de este tipo, aprender e incorporar lo que podamos ver en este curso y llevarlo llevarlo al estrado, llevarlo al salón para no permitir que nadie caiga en esta situación. Sin embargo, si un orador tiene delante a gente que muestra estos semblantes y esta actitud, se viene arriba. Se viene arriba y es capaz de tocar el cielo con las manos. Es lo mejor que le puede, que le puede suceder a un orador. Entonces también vamos a ver algunos aspectos de cómo identificarlo. ¿Ante qué códigos de alarma tenemos que ponernos en ojo a visor para cambiar nuestra actitud? Pues si vemos que la gente deja de prestarnos contacto visual, eso implica que su interés está disminuyendo. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a la audiencia, no tenerla miedo incorporarla hacia nosotros. Si la gente tiene la cabeza sostenida por las manos, pues es un símbolo inequívoco de cansancio, de aburrimiento. Si se empiezan a mover en las butacas, en los asientos, esto lo sabe bien la gente del teatro, cuando empiezan a oír toses en el aforo, eh, demuestra cierta ansiedad, cierto, cierto estado de que no están siguiendo lo que tienen delante. Los bostezos pueden aparecer por cansancio, por nerviosismo, por aburrimiento y una actitud de brazos y piernas cerradas viene a denotar que no se están creyendo lo que se le está contando. Con lo cual, en ese punto, el orador tiene que dar un salto en su discurso para afrontarlo de otra forma e intentar hacer que ese mensaje sea admitido por la audiencia. Finalmente... Eh, tener en cuenta cuál es la actitud corporal. Cuando la gente está mirando hacia abajo o hacia otro lado, significa que están fuera, fuera, en otro lugar, pensando otras cosas, con lo cual no están siguiendo no nos están siguiendo a nosotros. Entre los códigos de tranquilidad, que son los que esperamos que encontréis vosotros al final de vuestras presentaciones, podemos encontrar el asentimiento con la cabeza, el sí, estoy de acuerdo, te entiendo, te sigo. El tener a la gente con el contacto visual en nosotros, ¿no? apoyando y reforzándonos que lo que estamos contando eh, les gusta y les interesa. Una actitud de cuerpos hacia adelante también denota cierto interés y sobre todo la sonrisa y una pequeña eh, risa sutil, mientras no sea no sirva para interrumpir eh, la presentación, indica que la gente está sintonizada con el orador y que seguramente dará a pie a hacer comentarios y preguntas, lo que implica que hemos incentivado sus ganas de participar. Confiamos que estos códigos sean los que vosotros leáis de vuestra audiencia a la hora de hacer vuestras presentaciones y para ello pasamos ahora a ir diseccionando los diferentes aspectos del lenguaje no verbal.